llevamente este no es un programa de televisión, así que no tengas expectativas, es mucho más que eso, un choque consciente, un comando energético, algo que espero, no olvide jamás. La ciudad autónoma de Buenos Aires, en el día... Bla, hoy, bla, bla, hoy es... no sabemos. No 30 sabe. creo. Sí, del mes de no agosto del 2022. Sí. Por medio de la presente declaro juramento y firmo de conformidad a protagonizar un ejercicio de choque consciente y permito la emisión del programa de esta serie de entrevistas. Uh -huh. Libero de toda responsabilidad a la señora Silvia Freire y de la yo? producción sobre los resultados y consecuencias estos? de este ejercicio. Ay, oh. Ay, oh. Qué ejercicio por favor. ¡Ay, Dios mío! las consecuencias! ¡Ay, Dios mío! ¡Las consecuencias! ¿Tiene efecto residual? Ojalá. Ojalá. Me dejaron este sobre para ustedes y entonces ahora sí. Ahora yo ya no tengo nada que ver. Ya no tengo nada que ver, chicos. Entonces, sí. Sí, porque además este, puede pasar, de verdad. Ya lo sabemos. Hemos visto gente morir. ¿no? Y hemos visto que se termina post. Uh -huh. sí. eh, entonces, está bueno que uno piense... Y si fuera hoy, realmente... A veces la bronca, porque, por ejemplo, ustedes dos enamorados, en el mejor momento. Dale, sabes la cantidad de proyectos que tenemos, chicos? Claro. Sí. La cantidad de cosas que tenemos ganas de hacer juntos. Un fuego. Pero yo pensaba en los padres de ustedes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, me va a gustar, Cele, a ver si podemos encontrar un consuelo para mamá. Que está ahí en la cámara, no la vas a volver a ver porque soy. Un consuelo para mamá. Un, mira, mamá, último día. ¿Qué le dirías a tu vieja para que se levante? una cosa tan dolorosa, tan dolorosa, tan dolorosa. Y que se apoyen en las personas que valen la pena, como mi hermana, que la ama mucho y que va a estar siempre con ella. Eh, bueno, nunca papá, obviamente, porque se eligieron. Y que empiece a pensar un poco más en ella y empiece a, a vivir. Ah, mirá que... Qué, qué bueno eso, porque fíjate que te borraste vos. O sea.. Que ya no estoy. Claro, está buenísimo, te borraste. Te corriste y dijiste, sí. bueno, mira, mamá, en lo que. Yo ya, ya me fui. Claro. Porque viste que hay gente que por ahí dice, bueno, que me extrañe, que no me extrañe, Uf, porque tu vieja <risa> es todo un tema, ¿no? Ahora, ahora... Sí. Bueno, yo le pediré eso, que no, que no me sufra, que no llore. ¿Me das María, Carolina. Sí, claro sí, sí. sí Este Cuando yo le decía a Celeste lo de la extorsión ¿Viste? Lo de ¿Cómo? ¿Qué mensaje? ¿Qué cosa? ¿Qué podemos hacer para que convencerlos? ¿Para ayudarlos con algo? Esto fue muy bueno porque mira, vieja dale o sea hablemos de lo que hay que hablar yo ya no estoy muy concreto una mujer <coughs> y esta sensibilidad ¿De qué día sos de área? 18 de abril 18 de abril este, eh, ¿Cómo hago para que no sufras, mamá? Yo tengo una idea de que si yo fuera tu madre y te viera así eh, yo diría, no quiero que mi hijo sufra, yo, ¿no? Entonces la extorsión copada puede ser mamá, si yo te veo sufrir y no puedo hacer nada sufras porque yo no puedo hacer nada mm. digo a mí me frenaría viste a mí me daría un no para pará, porque este pibe está llorando viste no mm. este <coughs> tu vieja es amada sí muy amada sí. mi papá la ayuda y, y le ayuda mucho y ella también la ayuda mucho a él son muy muy conectados los dos desde el amor desde la ayuda, desde el compañerismo, desde la lealtad, desde el amor. Siento que es eso lo que, lo que encuentro en mi casa, más allá de, de que entiendo lo difícil que debe ser para un padre una madre, para de los hijos. No, terrible. Escúchame, eh, ustedes tienen garantizado, lo pueden estropear porque somos humanos, ¿no? pero tienen garantizado ese futuro de amor, porque hacemos lo que vimos con los padres. Inevitablemente, no, no, no hay otra. Imitamos, hablamos el idioma de los padres, agarramos la taza como la agarraban nuestros padres, caminamos porque los vimos caminar a ellos. Así que ese amor que ambos describen está en la memoria celular. Así que hay, hay ahí una, un caldo de cultivo, una buena oportunidad. Ojalá que la, la puedan aprovechar. Vamos al pobre padre, que es siempre segundo lugar. A ver ahí, papá. ¿A papá qué le dirías? Eh, ¿a papá? Que deje de pensar tanto en él. Ah, ok. okay. Eh, o nah, sea, se sí, sí, sí. eran eso. Tu mamá eh, era ese el negocio. Tu mamá le daba, le daba, le daba, era la, la dadora y tu papá era el que recibía. Y papá sí, papá recibe, está mal criado. Pero, pero es un niño mal criado y siempre lo fue y, y lo queremos así. Eh, pero, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Sí, eh, volvamos a que te sí, vas. Sí, me voy. Te vas, chao papá, me sí, voy. Bueno,. Eh, que la cuide mucho mamá, que, que cuide mucho a mi familia, que obviamente también nos vamos a ver prontito porque nos vamos a cruzar todos. Que... No, le agradecería. Bien. Sí, le agradecería. Porque él fue la primera persona que confió en mí eh, para, para todo lo que yo fui logrando hasta ahora eh, dentro del mundo artístico como este que sí. tuvimos siempre ese mismo lenguaje eh, más que nada porque él hacía lo mismo se dedicaba a lo mismo de, de, de joven y un poco quizás lo llevo en la sangre porque no lo viví tampoco porque cuando yo te, te, nací él ya estaba dedicado a otra cosa pero, pero realmente siempre se pu pudo poner en mi pellejo digamos y me pudo acompañar en, en, en todo lo que yo quise hacer a nivel artístico, de castings, audiciones, mil cosas. Y... ¿Te empujaba y además mm. era tu admirador? sentías eso, que él te admiraba? ¿Te admira? Yo siento que me no admira. Que te admira. Sí, sí es mi admirador. es mi fan número uno. ¡Me amó! Él es el primero que compra las revistas y me avisa, Che, Chelly, saliste acá, saliste allá. Mm -hmm. Me dice Chely, porque yo cuando era chiquita me preguntaba cómo me llamaba, me decía Celeste entonces a partir de ahí quedé Chelly. Ah. Y toda mi familia, las personas que me conocen hace un montón me dicen así, y, y sí, mi papá siempre fue como mi admirador de nato, de siempre. Salí en la Playboy y estaba en el gimnasio de él mostrando la Playboy a todos lados. Yo decía, papá, por favor. Mirá, o sea, le trascendió al prejuicio machista nunca le, de nunca, mirá. Jamás, jamás le importó nada. Siempre orgullosa de su hija por cada cosa que yo fui haciendo. ¿sí? Así que sí, le diría, le agradecería mucho por el apoyo. Yo creo que fue un pilar muy importante. Sí, que un padre te tenga fe es importante. Sí. ¿A vos te tuvieron fe? Sí, mucho. Sí. Mucho, mucho acompañamiento, mucha dedicación, eh, ¿Los dos? tiempo ¿Los sí, dos? y respeto. Ah. Yo aprendí eso de parte de los dos. Y más de parte de mi viejo, de Juan. Mira. Tuve mucho respeto de parte de él para conmigo. Mira. Y eso es algo que le agradezco mucho. Qué lindo. ¿Y qué le dirías a él que te vas? Gracias. Es difícil eh, poder decir todo lo que uno siente en tan solo pocos segundos. Porque son muchas, muchas las cosas, muchos los momentos, muchas las. Cuestiones que uno ha vivido con él ¿no? y él no tenía necesidad de pasar por todo lo que pasó. Mm. Entonces, para mí eso es lo que más agradezco. No sé si lo dejemos al aire, pero es tu papá del corazón. Es sí, mi papá del corazón. Es tu papá del corazón. Y entonces, claro, uno dice, bueno, es mi viejo, es mi viejo, fumala. Pero un tipo que por amor y solamente y nada más, y nada menos que por amor, este, se la bancó. hasta bueno sí. Yo no, no, no tengo palabras para agradecer esto lo que hizo por mí. De hecho, me cuesta mucho hablar de, de, de dos o tres temas en mi vida porque, lamentablemente, si me conecto y pienso en eso, me, me, me emociona mucho y no puedo hablar muchas veces pero porque Y eh, mío, un... pero recién cuando yo te escuchaba eh, decir que en pocos minutos no puedo, sí. pregunto, ¿lo hablaste con él en muchos minutos? ¿Lo hablaste bien? ¿Sentís que hablaste todo con él? ¿Le diste mucho, mucho, mucho las gracias? Sí, sí, sí, sí, bien. sí muchas veces. Bien. Y él lo sabe también. Bien. Y de parte... De... Porque viste que a veces uno se arrepiente y al lado del Honka dice, no le pude decir todo lo que viste, sí. ¿no? Y digo, un minuto sí. antes, dale un minuto antes. Sí, ver si... sí, y eso para mí es lo más importante. Por ahí también las gracias no solamente se ven en palabras, uno los tiene que demostrar. Claro. De una manera. Yo aprendí con hechos. Yo no, no tuve un padre que me daba consejos, yo vi un padre que hacía. Claro. Cuando un padre hace, son más que mil palabras. Sí, Sí, sí, sí, sí, sí. absolutamente. ¿Vos sos papá? Sí. Okay. ¿Y sos así? Sí, hago. Bueno. No le digo porque, lamentablemente, por no tener el tiempo que me encantaría tener con ellos, el tiempo que estoy, quizás no los puedo guiar tanto, no los puedo enderezar tanto de lo que me gustaría por ahí decirles si tendría una cotidianidad. Porque en ese claro. momento que apareces. Claro, no, no sobre la película. Hamburguesa, papas fritas, claro, no, no, más. Sí. Por el trato de encontrar el equilibrio, de no, no pagar con, con dinero, con regalos el tiempo que no estoy, no lo hago eso. Me refería a la comida rápida. ¿entendés? Sí. Me refería a eso, no una relación sí. eh, rápida. Es difícil. Eh, sí. es difícil. Separados es difícil. Y viste, más vieron más una cosa cuando tuvimos que ordenar cuáles eran las personas importantes, nombraron a mamá. Todos nombramos a mamá y después papá. Y viven juntos. Y nombraron a mamá y después papá. Imagínate separados. O sea, el papá está. Sí. No vengas a poner orden acá, gordo, dale. Tengo cinco minutos. Este, mm -hmm. Es muy difícil la tarea del hombre separado. Sí, es muy difícil. Y no, sí. no es nada, nada grata en muchos aspectos. Sí. Más allá de tener una buena relación, una mala relación. O sea, el hecho de despertarte de todos los días y no ver a tu hijo. No, sí, sé, sí. No bueno. y, no y acostarte, tí, no, no, no, sí. no arroparlo, no mm, ver qué día... No, días, sí, claro, sí. Tener día, una día vida día. un tanto eh, dividida, porque claro. uno tiene una, una, una vida solo por momentos, con mucha soledad o con el acompañamiento de una pareja y de, de esa persona que es esa vida de soltero que uno, uno ha tenido. Sí. Y a su vez también tenés esa vida de, de padre que también está solo, que claro. no, no está bueno. Me parece que la soledad es un caso para mí recurrente en mi vida. Y trato de, de, de, de contrarrestarla todo el tiempo, de, de que no me invada, de que claro. no me agobie, de que no me lleve a un lugar de... Sí, de... tenés una, una zona gris. Qué suerte celeste en tu vida. ¿eh? Sí, Qué fue lo mejor que celeste. me pasó. Qué suerte celeste. Sí sí, sí, sí. Permiso. No, <risa> mi amor. Eh, no, eso es muy es es Y antiguo. cuando, cuando y subrayo, sí, mm. viceversa, claro. Pero cuando lo subrayo, se le, mm. este, apelo a la responsabilidad de ver qué es lo que tenés en tus manos, ¿viste? Mm. Este, porque las minas somos bravas. Entonces, que puedas medir en tus caprichos, ¿viste, Aries? Tu capricho, tu cosita, tu pesillo, que, mm. que puedas ver qué cosita tenés en la mano. Sabes qué te voy a recomendar? Que te quede para siempre en tu relación con él, que ojalá sea eterna. Eh, quiero que lo imagines en incubadora. Que vos te imagines que él es una criatura en una incubadora. Y que a veces vas a meter tu mano y que va a estar bien la caricia. Y que a veces vas a meter la mano y por él le duele. Uh -huh. No te enojes. No te lo tomes personalmente, dicen los toltecas. Uh -huh. Le duele, saca la manito. saca la manito, Celia. Porque por ahí no es el día, no es el momento, está inflamado. ¿Viste? Le duele. Uh -huh. Un nene en una incubadora. Vas a ver que con eso, mi vida... Uh -huh. Bueno, ahí tenemos a tu hermana, nena. <coughs> Uy... Um... Eh, le diría que... no mmm. que se quede con los paquetes Uy. ¿no? <risa> <risa> y sí. Y sí, y sí, sí. porque se va a tener que fumar el dolor mucho. terrible, sí, claro. Sí. A los dos. A los dos. Eh, ¿Y en tu relación con vos? No. Lo que pasa es que nosotros tenemos una relación muy especial. Es muy especial. Ella tiene como ese lado materno que quizás mi mamá lo tuvo, pero no tan a flor de piel como ella. Entonces, eh, ella nos más llevamos grande. cuatro años ah, nada más, no hay tanta diferencia. Ah, pero, pero, pero sí es como que supo como adoptar ese lugar muy rápidamente porque lo lleva, lo lleva en ella. Y yo era inseparable, nunca podía hacer algo si no iba con ella, eh, pegada ahí, Si iba un cumpleaños. Yo decía, no, no, yo tengo que ir y me ponía a llorar. Mi mamá decía, lleva a tu hermanita, lleva a tu hermanita y yo iba. Eh, y mi, mi hermana se quería morir porque dice: no, no, no puede ser que esta piba esté siempre pegada al lado mío. Eh, y no, le diría que, que, que le desearía muchas fuerzas y le diría que va a ser una excelente madre. ¿No es mamá? No, ajá, ok, no, pero sé que próximamente lo va a ser, ok, lo sé. ¿Cómo? Bueno, y le podés decir que desde donde estés vas a hacer algo. ¿Y si es sí? cierto que, escuchan, le, ag le agarrás, le agarrás los <risas> golpes al más grande de arriba y le decís, dale, firmame este trámite. Yo lo sentí con cada persona querida que murió. Yo sentí que me hizo un trámite arriba. Después de la muerte de mis seres más queridos, apareció una cosa tan grosa que yo decía, dale, fuiste vos. Sí, fuiste vos Claro. Cita Así también. que yo que busco consuelo para la gente que, que, que queda. Eh, Será porque recuerdo que mi, mi padre lo buscaba, mi padre era un acuariano loco que tenía una estampita que pasaba de pantalón a pantalón para que la encontráramos cuando él muriera de un infarto como quería. Y murió de un infarto como quería, a los 70 como quería. Mm. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo hizo? <risa> bueno, y tenía la de San Agustín que decía, por favor, no me llores si supiera dónde estoy. Me estoy matando de risa, deja de joder, no me llores digo que yo tengo muy clara la intención del tipo al irse, ¿no? De decir no, ni se les ocurra llorar, les pido por favor, ¿no? Entonces me, me da la sensación de que si uno tiene la oportunidad de dejarle al otro esto, ¿no? Hermana, te digo esto: donde yo esté, te firmo un trámite, te lo hago firmar y te mando cuántos pibes pibes? cinco pibes. Te mando cinco pibes. Entonces, hay como una cosa que por supuesto que no, que te va a extrañar, que te ama, además deben ser almas, algo pasa con, mm. con, con eso, no? Eh, pero, pero puede quedar una cosita, imagínate si de verdad tiene un pibe. Olvídate, pasas a ser la difunta correa, <risa> la más la la, la, claro. La, sí. sí, sí, sí, totalmente. Así que le dejamos, sí. le dejamos sí. un mensaje sí, sí. de esos. ¿ok? Sí. Bueno, y entonces eh, vos, si te morís hoy, que fuera tu último día, ¿qué me decís a Celeste? Gracias por haber encontrado el amor por primera vez. Mm. Por haber mostrado la posibilidad de enamorarme por primera vez. Es lindo, ¿eh? Y es lindo el amor. ¿Vieron lo que es Es una cosa enorme. Sí. Yo le agradezco tanto, que me lo hace 50 años que lo amo. Es una boche. Y, este, y le agradezco tanto que yo pueda sentir amor. Sí. Que alguien te haga sentir eso que sentís es una cosa... es fabuloso Es fabuloso. Sí. Me encanta. Si ese día siento que sería... Ya viviste esto, ya me, me llevo el amor. Me no llevo el amor. Lo que más quería. Claro, me llevo el amor. ¿Y a ella qué le recomendás? Rápido, buscate un macho mañana mismo, por favor, olvidame, olvidame, olvidame. O llorame. Pobrecita. Llorame tres años. ¿Qué le decimos? que disfrute, que sea feliz, ¿Sí? que tenga la posibilidad de, de volver a encontrar a alguien, que le acompañe, que la quiero mucho, es una gran persona. Y seguramente eso pase uh -huh. y... y está bien, y que esté bien y que esté feliz, se lo merece. Y bueno, y si se hacen trámites, le haces un trámite y le mandas un. Bizcochito. Y Ojalá. Lindo. Ojalá, Buscas sí. Buscas a alguien bueno. Sí. ¿Te imaginas? Está haciendo sí. un casting para conseguirlo. ¿sabes qué? Sí. ¿El Ariano? No, no sé, no se creo va, mucho. Se va a tomar un tiempo, eh. Sí, se sí, va a tomar sí, un sí, tiempo. Llorame. Claro. Un poquito va no a querer sí, no sé. No, yo creo que te va a consolar si te ve llorar. Así que preparate las cebollas porque bueno. si no, no te hace. Te si va no a venir a tirar aguacho, la patas. Sí. Te va no a tirar No nada. Sí, sí claro. pero este, yo creo que el amor que le hiciste crecer en su corazón va a ser eso, ¿eh? este, va a desear realmente que... que... Eh, en esa película de La sombra del amor, hmm. vos, creo que de verdad tener ahí a la persona que amaste tanto, tanto, tanto y verla llorar, no, no, no por favor, no. Así que, ¿y vos qué le dirías a él? Uy. Eh... Y yo, gracias a él, aprendí a confiar de vuelta. A creer en el amor nuevamente. Eh, y a, a apostar. Y, y volví a tener ganas de formar una familia. ¡Mua! ¡Mua! Mi amor. Sí. Sí, hoy no me imagino. Quizás hasta hace muy poquito tiempo, antes de conocerlo, no me, no me imaginaba ni madre ni nada ni tampoco estaba motivada para eso. Pero el hecho de, de estar bien con él y, y, y verlo así me, me, da, me inspira mucha confianza, me da muchas ganas de, de entablar bueno, una familia y mil cosas más. Tener un compañerito para para morirme <risa> con él. Eh. No, pero esa cosa de estar bien de viejita y sí, lo rebe, sí, lo rebeo, sí. imaginar rebeo. que van a estar toda la vida. Juntos. Lo redeo, sí, sí, y no me pasó nunca. Bueno, mirá, eh, yo hago un curso de milagros desde hace 30 años, ¿no? un curso de entrenamiento mental, que hmm. se repiten lecciones, una lección por día. La, la lección de hoy es, eh, este día se lo dedico a Dios, es el regalo que le hago. No entiendo al mundo, por lo tanto, tratar de hacer mi vida por mi cuenta es una locura. Pero hay alguien que sí sabe lo que más me conviene. Yo descanso en la idea de que hay un plan, ¿viste? Si no, digo, aquello está mal, aquello está mal, ¿por qué? ¿Qué injusticia? ¿Qué? Pero como hay un plan superior que yo no entiendo, esa me da fenómeno. Y una parte del curso que me encanta, con mm. el que se casaron muchísimas alumnas mías, Dice, cualquier error que cometas, yo habré de corregirlo tiernamente por vos. Porque de tu hermosura depende mi salvación. Entonces, la fórmula para llegar, yo no sé si tus padres o los tuyos fueron conscientes de cómo lo hicieron. Pero la fórmula para llegar allá es enmendar el error del otro. Esto no quiere decir, te caga, te caga, te caga, no. Esos errores del ego, esas cosas que, bueno, saber, uh -huh. saber dejar pasar un poco eso y, sí, sí. y hablarlo, y bueno, <coughs> dale, ¿no? Sí. Más bien, ¿no? ¿no? No estamos comiendo vidrio. Uh -huh. eh, pero creo que corregir tus <coughs> errores va a hacer que puedas estar con él toda la vida. Vos ya te diste cuenta que es buen pibe. ¿Entendés? Y vos ya te diste cuenta que es buena mina. Bueno, listo, ya está, gordo. Nos equivocamos. No, habla, habla también de una persona sabia porque eh, nos ha pasado, parece trape de pareja, <risa> pero, eh, ha pasado que a veces digo pero al final no, no te enojas por nada. Le agua, Marí. Le digo que una cosita y no se enoja, no le pasa nada y es como que trata de, de obviarlo y, y dice pero al final no te enojas por nada. No, es que la verdad es que pasé por tantas cosas, que estas son pavadas y de, de verdad, si yo puedo evitar esa pelea o esa discusión, lo voy a hacer. Qué maravilla. Y habla de una persona sabia. Qué maravilla. Entonces también estoy aprendiendo mucho. ¿no? no, es una maravilla. También estoy aprendiendo. Mirá, no, abajo de todo esto tengo piel de gallina. Es una maravilla, es una maravilla. Bueno, estoy extasiada con esta pareja, la verdad. Y más en estos tiempos, nada. Y más en este ambiente, que también este ambiente medio, medio como raro. Y más estos dos asquerosos en sexo, <risa> puercos, inmundos, chancho Bueno, miren, miren lo que había detrás de estos puercos. Vamos a ver este, qué les pasa después del corte. Bueno. Aquí vamos. Fema me asiento, linda, y donde está usted, si quiere, se agacha, ahí nomás, la, la... bueno, acá, sí, me gustó separarlos los bello que estar en el medio, fea imagen, dijiste, uh -huh. fea imagen, vos lo dijiste, no, o quién dijo fea imagen, quién lo dijo, no lo pensé, ah. no lo dije, ah, sí, Ay, no se te escucho, <risa> ah. sí, se escuché, fea imagen, Sí, igual también es la educación, ¿no? Fea imagen porque uno tiene una idea acerca de lo que le parece que es. Lindo no es igual. No. Como para tenerlo de adorno en el living no da. Fea. Horrible. Sí. Mm. Vale. Y se le que eh, pensás en la muerte de otro, en la muerte propia, en, la... ¿En qué muerte pensás cuando se... aparece el mundo. Eh, no le tengo miedo a la muerte, pero sí la muerte de otros, mm. porque padecí muchos, muchas ausencias de personas muy queridas y que me han marcado mucho en mi vida y la verdad es que no me gustaría que me pase con ninguna de las personas que amo y que tengo cerca. Okay. Entonces, eh, quizás me da más miedo que desaparezca esa persona más que yo desaparecer de este plano. Okay. No me daría tanto miedo. Sí, o sea que uno estuvo cerca de este aparato que se llevó adentro a alguien muy querido, el cuerpo de alguien que no volviste a ver. Eso es lo que nos pasa con sí. esto, ¿no? Que se cierra una tapa y no volvés a ver ese cuerpo, ¿no? No abrazás sí. más a esa persona que querías, tu sí. abuela, tu, tu, tu alguien, ¿no? Bueno, mi abuela, por ejemplo, claro. sí. Mi abuela fue como mi segunda mamá. Y si bien uno ya cuando ese abuelo ya más o menos le va haciendo la idea de que en algún momento va a dejar de, de existir en este plano, igualmente no deja de ser doloroso, sobre todo una persona que marcó tanto. Y me ha pasado también con personas que jamás pensé que se iban a ir en el momento que se fueron, y ahí fue cuando más sufrí. Claro, claro. ¿Ese quién, por ejemplo? Eh, Ricardo Ford. Ah, sí. ah, claro. Sí, Ricardo. Sí. Ricardo Ford fue una persona que... que confió más en mí que yo misma, en mi propio talento. Entonces... A partir de, de, de haberlo conocido y haberme inspirado esa confianza y haberme hecho cumplir ese sueño, yo creo que cada uno está en este mundo para algo y creo que él ya le ha cumplido todo. Por eso es que él sabía que iba a morir joven y me lo decía y yo lo sacaba escarpiendo porque obviamente nadie quiere perder un ser querido, sobre todo una persona que marcó tanto en... En, en la vida artística de alguien, por lo menos en mi caso, artístico, humana, sí, en todo sentido. Sí. Y, y la verdad es que, que fue, fue horrible, fue horrible. Es el día de hoy que lo extraño y que cada cosita que hago artística eh, es mirar al cielo, por lo menos, mi código y agradecérselo. Y sentís que está sí, ahí. que sí, siempre. Es mi padrino artístico, siempre. Y va a estar eternamente acompañándome porque sé el cariño que nos teníamos eh, y lo sentí desde el primer momento. Esa conexión sí, visual sí, sí, sí. Que, que fue a partir de un casting donde había muchísima gente, pero yo sentía algo distinto y creo que él también, y pasó algo muy fuerte en el casting. Eh, y conectamos de una manera tan, tan fuerte que, que creo que a partir de ahí ya no, no necesitábamos palabras para para decirnos lo que significábamos el uno con el otro. Era Nos re sensible. Familia. Yo recuerdo que le hice sí. una nota en Radio 10 mm. y él estaba por entrar al teatro. Sí. Entonces, no recuerdo qué pregunta le hice. Y me dijo, te la debo porque estoy por entrar al teatro. Mm. La próxima nota que me hagas, que no sea en un momento como este, porque yo te la quiero contestar. Claro. Te la quiero contestar, pero te la debo. Qué terrible. Sí. Es no pudo ni hablar, sí, dijo, sí, no, sí. ahora no, que voy a entrar al teatro, te la sí, digo, ¿eh? Sí, sí, sí, siempre fue muy, muy sufrido sí. y, y aunque parezca muy fuerte, bueno, a veces las personas que, sí, claro. que, se, que, que sí. se demuestran, que se muestran así, son sí. los más frágiles y son meditos. sí, sí. Eh, Pero a mí me pasó esa conexión muy fuerte cuando el 5 de abril, el día de mi cumpleaños, eh, ...audiciono para quedar... ...porque yo lo veía, lo visualizaba... ...y decía, ay por Dios, quiero trabajar con él... ...quiero trabajar con él... ...y justo cuando me entero de la audición voy... Eh, ...tres cuadras de cola... ...bueno, 5 de abril mi mamá diciendo... ...ay Celeste, ¿para qué? ...vas a, vas a perder el día de tu cumpleaños... ...para ir a, a verlo y... Nada, digamos, no, bueno, me, sí, ...me lo regalo, me, me regalo me, eso... ...me voy a autorregalar ah, este trabajo... Que, claro. que, ...que yo vengo anhelando hace un montón... ...y bueno, dicho y hecho... En un momento éramos muchas personas en arriba del escenario y Ricardo dice, bueno, a ver, que baile solo la número 135. No. Y, de hecho, a todo el mundo, me miro, la 135 era yo. Así que me hizo bailar sola, yo puteándolo por dentro, porque digo, ay, Dios, ¿por qué me a hacer esto? Él valorando mucho como todo, ¿viste? Como se lo veía muy, muy contento. En un momento veo como que empieza a discutir con, con la, la coreógrafa, porque él quería que yo esté sí o sí. Y dice, bueno, pasó a la siguiente etapa. La siguiente etapa era de, actu de actuación. Y dice, bueno, vos imagínate teníamos que improvisar, que estás buscando a un hermano. A un hermano del corazón. Y que, y que no lo estás encontrando por ningún lado. Y esa tristeza te empieza a llegar en el cuerpo. Y lo transmitís arriba del escenario. Y estaba sola arriba del escenario buscando a mm. mi hermano. Y y de repente me pongo muy mal porque no lo encuentro y empiezo como a llorar. Y de repente veo que Ricardo se para. Él estaba mirándolo, obviamente, del lado del espectador. Tu hermano. Se para y me dice, ¿a quién estás buscando? Y yo le digo, a mi hermano. Y mm. me dice, no lo busques más porque acá está. Mm. Y nos abrazamos, empezamos a llorar. Que estaba abajo empezó a aplaudir muy fuerte y eso fue creo que una creo que creo que el único momento en mi vida que me que me dio a entender un montón de cosas que fue increíble que no me pasó nunca algo tan mágico y, y nada y a partir de ahí bueno nada todo lo que todo toda lo que la vino, historia y todo lo que sucedió que fue un Así que para mí fue muy mágico sí. Y usted, muchacho, ¿qué ve en ese cajón? Crecimiento. A mí la muerte me llevó al crecimiento. Me llevó a salir a buscar nuevos rumbos. Yo, la única vez que vi un cajón de esa manera fue cuando se murió mi mejor amigo a los 18 años. Entonces... ¿De qué no murió acuerdo, tu amigo? De un accidente de tránsito Ajá. esa noche nosotros íbamos a salir porque y veníamos a ver un recital de su estéreo al Gran Rex éramos chicos en un momento que uno alquilaba este, la, las disquerías alquilaban una Trafi te traían ah sí las, las entradas sí el sí, show, sí, te traían sí desde Rosario veías el show y te volvías. y te llevaban era todo un día todo un trámite este, nosotros era un trámite hermoso porque habíamos escuchado su exterior de los 10 años y nos habíamos hecho muy amigos cuando iba. Y, y cuando me dice, Tengo una graduación a la noche, ¿querés venir? No, bueno, la verdad, no me voy a quedar a, a dormir así mañana. O, mañana arranco temprano y vamos. Y, bueno, yo voy a salir, igual, bueno, vamos a salir. Y él sale con un grupo de, de amigos y tuvo un accidente de tránsito en, en la noche con un auto que venía contramano mm. totalmente este, alcoholizado el conductor, lo lleva por delante y lo mató en un, en un instante. Mm. Y... Qué impacto, un chico joven, eh, amigo de alguien claro. que desaparece de la escena, ¿no? Sí. Y pero... ver que la muerte es posible, digo. Claro. ¿no? Esta sí, cosa de decir, oh, ¿qué, qué pasó? Es eso, yo ahí entendí en el sentido. ¡Claro! Claro. Yo no me no me desperté. ¿Qué? Esa mañana me acuerdo que me llamó un vecino de él y no me dijo está grave, venido, tuvo un accidente. Me Murió me desperté con la noticia de falleció y esa palabra me quedó. Falleció, dijo. Sí. Me quedó esa palabra durante toda mi vida. Falleció. Por eso yo digo, asocio un cajón con el, con el fallecimiento, con el, ¿Con el fin. En, en, inconscientemente con el crecimiento. Me sacó. Más allá de que tuve mucho dolor y me lastimó mucho durante una parte de mi adolescencia, que yo hizo de Rosario, no, no tuve más excepciones que, que salir a, a buscar lo que no, lo que no tenía ya. Y bueno, dicen también ¿no? que es un fin de algo y un comienzo de otra cosa, como una etapa que se cierra y un algo que... Así que la idea de crecimiento no sabemos. Bueno... No se siente tan mal. No, tampoco era para Tampoco era para tanto. Tampoco era para, para, para, para. Mm. Por ahí nos pasa eso, ¿no? De que a veces imaginamos que las cosas son nada oh, Y después uno dice, esto era, ¿no? Sí. Hasta es cómodo. Mi... Ay, mi amor. A ver si <risa> Hay que controlar el lado positivo. A ver, acuéstate ¿Acá? Sí. A ver cómo quedas ¡Ay, por Dios! Sí, porque además tenemos que hacer oh. que, que tu amado te mire también. Un poquito. Ahí está. A mí me da toda una sensación el hecho de pensar que esto puede pasar. Uh -huh. Este, ponele que yo tengo que ver... Eh, voy, a, voy a dirigirme a vos, especialmente, que estás mirándola. Si yo tengo que ver así a la persona que amo, que es feo. Por otro lado, cuando ella, que no se está muriendo, que se van juntos, hay en la cabeza... Por eso hablaba de un choque consciente. Hay ahí en la cabeza una idea de que esto puede pasar. Que, de hecho, va a pasar. No va a pasar esta noche. ¿Qué pasa dentro de 50 años? Va a pasar. No tendrá esta forma. No sé cómo se usarán dentro de 50 años los joncas, pero va a pasar. El fin va a llegar. Y entonces este, a mí me queda, cada vez que conecto con estas ideas, me queda un no voy a pelear por esto, como dice mm. tu sabio. No voy a pelear por mm. esto. No. O, o no me voy a amargar por esto. No, no me voy a amargar. Esta es la idea, que nos quede esa sensación. Bajar la tapa es interesante. Quiero que vivas esa sensación. Acá hay una madrita que impide que la tapa se cierre. O sea que... Y además, vos haces así con la mano. No necesariamente una trompada, pero vas a ver. espera. Levantá la voz, la tapa. Listo. ¿Ok? O sea que vos, si querés, la levantás. Bueno. Vas a mirar, ojitos abiertos, uh -huh. y la sensación de que se acaba. Ok. Y se acaba. Y debe haber un registro ya en tu cabeza, una idea, consciente o no, de cómo sigue después. Yo quiero que le pidas esa información a la cabeza, que tiene esa información. ¿Cómo sigue después? Te vienen a buscar, viene gente del cielo, viene tu abuela, eh, vas vos hacia un lugar, esto que se dice de la luz del túnel, de. ¿Cómo, cómo es? ¿Qué te es una sensación hermosa. Qué es hermoso. Qué es muy lindo. Es mucho más lindo que acá. Qué que este lugar. Es mucho mejor. Sí. Voy a estar mejor. ¿Sentiste que venían? ¿Sentiste que ibas? ¿Sentiste que estabas? ¿Qué sentiste? Me sentí feliz. Aliviada. Liberada. Liberada, contenta. Liberada. Con mucha, mucha luz. Con mucha luz. Ahora, qué impresión. Vos fijate, qué loco. Mm. Porque en el bloque anterior, amando tremendamente a tu vieja, no te gustaba irte, dale, pobre tu vieja. Pobre tu viejo, no te gusta. Mm. Pobre mi hermana. No te acordaste de nadie. <risa> no. Y no es egoísmo. Es el somos todo, como decíamos en algún momento, ¿no? Mm. Somos todo eso. Sí. Qué es bien. que uno quizás a veces se pone mal por el resto, claro. por el entorno, claro. no por lo que uno Pero cree. si me permiten vivirlo a mí solita, estaba Bárbara. ¿eh? Sí. Muy bien. Ay, qué lindo. Mm. Bueno, me encanta. <risa> me encanta. Ahora me pasó. Sí, ahora no. sí. Pero déjame ir, cha chan, chachan, cha chan. Sí, todo muy lindo, pero de acá, viste. Para un poquito, no para un lento. poquito, para un poquito. Ahí. Está, ahí está. ¿Qué pasó con la, la imagen que veías eh, de tu amada? Espantosa. Claro. Sí, imagínate un macho, ¿no? La impotencia de decir. Quiero abrir la caja, quiero romper el... Claro, la impotencia es brava, ¿no? Sí. No... La quiere más. No. Bueno, pero después esto que dijo, de haberse sentido tan en paz, de haber sentido que... ¿No? Eso es, es alentador. Sí. La verdad es que le dejaste un mensaje bárbaro fuera de joda, ¿eh? Y le dejaste un mensaje bárbaro a, a todos. Entonces, esta latita la guardamos y... Es un mensaje bueno. Chicos, ni se les ocurre porque fueron unos instantes divinos. Sí. Está bueno el es mensaje. ¿eh? Agárrate allá atrás, tenés la peregrina. Eh, a ver a vos, ¿qué te pasa con eso? Entra este chabón acá, che. <risa> es un largo este. Sí, sí. tiene que entrar, si no te corto las patas. Sí, entró, entró. Ahí está, ¿eh? como si hubiera descansado, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Este man, me parece que a este también le gustó, ¿eh? Se queda dormido, ¿eh? Sí, me parece que lo vamos a, va a tener que despertar. Ahí está. Ahí va. Ojitos abiertos. ¿Hasta ahí cómo sentimos? ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Último día. Paz Bien Sentiría Felicidad de haber encontrado todo lo que quería Tranquilidad Qué bueno, ya. A ver cómo es que baja la tapa. Ojitos abiertos. ¿Y a dónde vas? ¿Y a quién ves? ¿Y quién viene? ¿Hacia dónde vas? ¿Y qué se siente? Sentís. Sentí tranquilidad. Paz, silencio. Silencio. Sí. De este lado, este me pasó con ustedes que me daba como lástima interrumpir. O sea, se sintió tan fuerte esa energía de. Uf, ¿no? Que yo decía... Disculpe, usted disculpe, ¿no? Pero tengo que molestar. Una cosa así. Qué notable, ¿eh? Qué lindo. Bueno, que así sea. Que así sea. Que así sea, chicos. Y también una idea de que no era para tanto nada, ¿no? ¿No es cierto? También esa idea. Quizás esto de... Uy, ¿a quién estoy dejando? Esa sí. Más que Sí, ¿viste lo que es? ¿Viste lo que es? Sí. Cuando hablábamos antes de que yo decía, parece egoísta que vos sí. digas... Yo, yo te llamé a decirte... ¿yo ¿Te acordás que había un montón de gente que... Ay, cierto, mi mamá, mi papá... mi Pero en ese momento parece que uno... Yo creo que no es que uno se olvide de todos ellos. Mm. Es que somos todos ellos. Una vez a una amiga, un, un tipo de una iglesia, le decía... Yo estudié muchos años, un sacerdote. Yo no te puedo explicar. Vos estás sufriendo mucho porque murió tu tía, que era tu amada. No te puedo explicar. Ella está donde estamos todos. Mm -hmm. ¿Cómo donde estamos todos? Ya estamos. No, no se entiende. Ya estamos allá, pero estamos soñando que estamos acá. Mm. Me resierra, ¿entendés? Claro. Como que voy... ¿A dónde vas? Voy allá, allá. ¿Por qué? De, de donde nunca me fui. Como una, una cosa Eso es una transición. Claro, y claro. No sabes, lo vive como no algo sabes. único. ¿No? Todo va a seguir. Bueno, me va a encantar que después este, podamos, siempre seguimos en contacto. Sí, unos souvenirs, por favor. Para ¿Este para hacerle? Sí, si no se me equivocaron sí. recién. Sí. A ver, ¿y si ah. se me, si ah. mezclaron? A ver, abrilo. A ver, me voy a dar cuenta. El souvenir. <risa> a ver qué es. Sí, muy bien. Bien, muy bien. Ahí está. Bueno, ahí está. para guardar algún anillito. Mira, el anillo de, de casado se pueden entregar. Ah. ¿Eh? ¿No es cierto? Los sí. anillos, para llevar los anillos. Sí, sí. Lo y nunca olvidar. Amor. Claro. Mm. Anillos de compromiso todavía no tienen. No. Todavía no. Bueno. Todavía no. Falta poquito. Ahí. Falta, poquito. Ahí falta muy poquito. Bueno, cada cual sabrá eh, después, después de esta noche, eh, alguna cosita más que otra les va a quedar, así que mañana voy a recibir algún mensajito si quieren y me cuentan. Qué es lo que pudo haber quedado durante la noche. Me va mm -hmm. encantar. Fue un recontra -re que qué placer estar acá. Realmente con usted. un placer enorme. Fuerte la experiencia. Ahora sí. entiendo por qué tuvimos que firmar todo eso. Ah, viste, dale. ¿eh? Bueno, bueno, quedamos ahí. <risa> sí, yo no me sé responsable. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Joyitas, ¿eh? Joyitas. Bueno.